...porque entendemos la situación, entendemos la situación de papás, de mamás y entendemos la situación de los propios pacientes. Eh, rápidamente, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos movemos en cuatro ejes. Un primer eje es un eje institucional donde estamos pidiendo a las autoridades que comiencen a registrar, diagnosticar y llevar un control más preciso de la situación. El segundo eje obviamente es un eje en cuanto a tratamientos, y en tratamiento entendemos tratamiento de reemplazo enzimático en aquellos casos que existe, pero no todos existen, y siempre se necesitan tratamientos, pueden ser correctivos o paliativos, no todo es reemplazo, pero también trabajamos en eso. La otra línea en que trabajamos es en educación y lo trabajamos a dos niveles. Eh, uno es a nivel académico dentro de las universidades. Hemos logrado en los dos últimos años que se incluya genética desde el primer año en dos de las facultades de medicina y vamos en camino por otros lados también. Eh, aparte de eso, trabajamos también con el Ministerio de Educación para eh, capacitar a maestros. No solo estamos hablando de enfermedades lisosomales, junto con otras asociaciones, en Guatemala hay más de 50 asociaciones no solo en lisosomales, sino en otras condiciones osteogénesis imperfecta eh, cromosoma X Turner eh, Artrilupes, artritis bueno, son cantidad, ya saben, son muchas ¿no? más de 7.000 eh, entonces trabajamos también en cuanto a lo que es educación, capacitación y eh, sobre todo con maestros porque muchas veces son los primeros en poder eh, entender acerca de una situación eh, bueno, no ah, y la última línea nosotros formamos parte del CONCIS que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología apoyando a los pocos pero muy dinámicos eh, muy dinámicas instituciones que están comenzando o ya desarrollando investigación en enfermedades raras y genéticas específicamente las que son las que podemos reconocer más en, en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que en determinado país pueden ser raras y en otros no. Y entonces también eh, trabajamos en ese camino. Muchas gracias por la paciencia. Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Gualtero Soy la presidenta del Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas de Colombia. ¿Qué es el observatorio? El observatorio es una instancia de la sociedad civil, es decir, tenemos asociaciones de pacientes que decidieron unir sus esfuerzos para lograr unas mejores condiciones para los pacientes. Tenemos como parte la Defensoría del Pueblo, la asesoría de las asociaciones científicas, en el caso de las enfermedades huérfanas prácticamente, son todas las especialidades de de asociaciones científicas las que deben estar allí tradicionalmente se entiende que es la de genética solamente pero hay muchas patologías que no tienen absolutamente eh, digamos solo que ver con genética sino con nefrología, con ortopedia, con neurología también están allí y dos institutos que existen en Colombia de errores innatos del metabolismo son tres básicamente los ejes temáticos nuestros el primero es la incidencia en política pública. El segundo es tener la información suficiente para consolidar las barreras de acceso de los pacientes con enfermedades huérfanas. Y el tercero es que nos hemos convertido en una instancia de denuncia y opinión sobre las fallas que tiene el sistema frente a los pacientes con enfermedades huérfanas. A eso nos dedicamos... Tenemos en el observatorio asociaciones como hemofilia, fibrosis quística, las enfermedades de depósito lisosomal, acromegalia, hipertensión pulmonar, esclerodermia, las otras patologías que tienen que ver también con distintas enfermedades huérfanas. El observatorio lleva aproximadamente cuatro años, yo estoy en cabeza del observatorio desde el mes de febrero muchas gracias Buenas tardes, mi nombre es Dayana Castillo, soy de Panamá, eh, inicialmente hace siete años ya aún para ocho, de estar trabajando en el tema de enfermedades raras, lo hicimos con un diagnóstico específico, osteogénesis imperfecta, pero al momento de ver que en Panamá poco se conocía de las enfermedades raras las diversas enfermedades raras eh, nos motivamos a trabajar con el tema, después de haber conocido a la doctora Virginia Ayer, al doctor Emilio y todo un equipo que trabajó eh, en el tema, comenzamos a trabajar entonces sobre esto. Pero lo hemos hecho con una base, con la base de los derechos humanos. Eh, agarramos nuestra carta manga y de ahí arrancamos. Posteriormente nos fuimos a las convenciones internacionales y Panamá adopta algunas de estas convenciones donde... Eh, ...se ratifica y obviamente comenzamos a trabajar desde ahí... ...trabajamos con eh, la ley de 42 en nuestro país... ...que es de las personas con discapacidad... ...y nos hemos focalizado a exigir nuestros derechos... ...porque los derechos no los podemos perder así nada más... Eh, ...y los derechos no se mendigan, no se piden, se exigen... ...entonces como tal le exigimos al país, al gobierno... ...a los gobiernos que respeten nuestro derecho a la vida sobre todo porque son personas que necesitan un tratamiento y que muchas veces por no tenerlo a tiempo no están con nosotros. Eh, también trabajamos con unos ejes y dentro de esos ejes tenemos la eh, responsabilidad social, empresarial, donde nos movemos para que las empresas tengan un poquito de sensibilización hacia el tema de las enfermedades raras. Eh, nos vamos a la academia porque sabemos que necesitamos... Eh, personal idóneo que trabaja el tema de las enfermedades raras. Con el gobierno vemos la parte política porque de ahí tenemos que fortalecernos, que haya más políticas públicas que beneficien a las personas con algunas enfermedades raras y nos vamos también en el tema de la sociedad civil, con las organizaciones tratando de organizarlo de una manera formal para que así puedan accesar a todo tipo de ayuda y posteriormente podamos alcanzar una mejor calidad de vida. De esta forma trabajamos en Panamá y hoy por hoy esto, gracias a Dios nos ha ido bastante bien, estamos bastante organizados, ya tenemos nuestra ley de enfermedades raras, eh, estamos en la parte de la reglamentación y sabemos que de aquí en adelante es un tema que se va a ver con mucho, pero con mucho éxito para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida. Gracias. Bueno, ustedes ya, ya me presentaron, yo soy Virginia Lleran, eh, Presidente de la Fundación Geyser que es la primera organización sin fines de lucro que fue aprobada en Latinoamérica. nacimos para atender y para trabajar por la calidad de vida de todas las personas que, con alguna enfermedad rara en el continente. Así que desde que nacimos tuvimos un scope latinoamericano y, y, como, y, y, y desde hace 12 años venimos trabajando en ese sentido. Yo, que, que soy parte, de, tengo un compromiso de interés con Heiser con porque he sido, soy parte de él, eh, de la institución. Diría que Heiser es como el alma mater. El alma mater es eh, lo que está allí y que da origen a. Eh, en un principio trabajamos mucho con la empoderización de las organizaciones sociales, es eh, por esto que tanto en Panamá, también en Colombia, eh, también hemos estado en Chile y también hemos estado en Brasil Mara Gabrilli eh, ha sido parte también de, de los trabajos que hemos hecho y seguimos haciendo en Brasil en Panamá en México y en, en República Dominicana en, en fin hemos estado trabajando tanto en Argentina como en el resto de los países latinoamericanos para empezar a Hacer eh, consciente a los afectados de que tienen una voz, de que pueden ser visibles. Ese trabajo fue un trabajo de cambio cultural. Por eso hoy no vengo sola. Hoy vengo además con una compañera que se llama Gemma. Como no teníamos plata para traer más gente de Heinz, <risa> trajimos una polizona con nosotros. Vino en el avión, no pagó pasaje. Eh, Gema, eh, que después voy a explicar con, con más detalle, es, la, es eh, el balón, la pelota, que es un símbolo muy latinoamericano que eh, es parte de una campaña, de una prueba piloto, una campaña eh, para la región con el objeto de generar una identidad y una voz y, y, y recibir datos e información específicas de la región para poder darle respuesta GEMA es el vehículo con el cual los publicistas y después les voy a explicar bien en, en, en otra sesión nos, eh, nos dieron para hacer un pase fuera de lo común un pase fuera de lo común es yo les paso la pelota y ustedes se las van pasando al compañero. Y, ese, y yo los invito ahora, entonces, mientras vamos hablando, a que ustedes hagan eso. Esto es que ustedes pasan la voz de unos a otros. La intención fundamental de Heiser a la hora de pensar en mejorar la calidad de vida de quienes... Padece una enfermedad rara en Latinoamérica, es la Unión. Y por eso trabajamos con herramientas comunicacionales, o estamos desarrollando eh, estrategias comunicacionales que sean propias para poder desarrollar o extraer los datos y los conocimientos que son de nuestra región para enriquecer la colaboración internacional. Así que muchas gracias y mientras tanto yo bajo y les doy la pelota. Bueno, como todos pudimos observar, las damas que están hoy en la mesa, adicionalmente la dama que acaba de bajar, todos practican con vehemencia el asunto de su atención a las enfermedades poco frecuentes y, por supuesto, en todos los casos hemos escuchado la importancia de ponerse de acuerdo para estar de acuerdo. Así que yo me voy a permitir solicitarle, a, por principio de cuentas, a partir de que nos platica acerca de lo que ella entiende como la razón más difícil de superar en el trabajo que ella hace desde Guatemala. Bueno, hay varios factores que son difíciles. Eh, lo voy a tomar de dos puntos. Un factor difícil es hacer entender a la gente que hay distintas... Vamos a poner así. Hay gente que piensa que lo urgente es urgente y se dedica a eso y no a lo importante y lo mismo nos pasa hoy en día en el mundo en que pensamos que los números son más importantes que las personas entonces uno de los factores que muchas veces nos limitan cuando hablamos o cuando queremos explicar una situación es que la primera pregunta es ¿y cuántos son? uy, pero si no curamos a tantos ¿por qué están pidiendo tratamientos para tan poquitos? y eso permea a todo nivel y los políticos porque ¿cuántos votos son? perdón, no, no todos piensan así si alguno en la sala piensa de otra manera. Eh, o sea, eh, ese, es, digamos, ese es uno de los avatares. El segundo avatar es, ¿cuánto cuesta, el ¿cuánto cuesta el tratamiento? Uy, pero si nosotros no pagamos eso para curar tantos niños, ¿por qué se lo vamos a invertir en uno solo? Entonces, otra vez, estamos en el mismo silogismo, donde es más el número que... Donde importan más los números que eh, las cuestiones de fondo. El tercer punto que yo creo que es difícil es organizarnos, porque hay 8.000 enfermedades y 9.000 organizaciones. Entonces ese también es, es, una, eh, digamos es, es un problema, porque entonces son pequeñas organizaciones que en realidad tenemos el mismo objetivo, pero cada uno trabajando desde un punto distinto, de un punto de vista distinto y sin llegar a una verdadera coordinación entonces yo pienso que eso sería lo más importante obviamente hay otros, otros casos más pero no son para 30 segundos sino es para las dos horas y muchos de ellos ya se tocaron en, en el día muchas gracias eh, hace rato nos comentaba a Marta Lucía que ellos manejan tres ejes rectores y yo entendí como importantes Acceso e incidencia en la Agenda Pública Nacional de Políticas Públicas y este ejercicio de observador eh, ciudadano, por llamarlo de alguna manera, en donde se hace denuncia, se hace una ventana de exposición de los problemas que no son resueltos, y quería preguntarle a, a Lucía, en el sentido eh, más eh, específico, ¿qué es lo que como... Resultado de la experiencia de ser observadores y hacer denuncia, ¿ha dado para ustedes el mejor resultado o ha catapultado ejercicios que sirvan a sus denuncias? Bueno, yo creo que son varias cosas, afortunadamente. Una, Colombia tiene desde hace cinco años una ley de enfermedades huérfanas, que es el resultado de la presión de las asociaciones de pacientes al Congreso de la República eso tal vez es lo primero lo segundo es que a raíz de esto se estableció prácticamente un, una solicitud al Ministerio de Salud sobre la participación de la sociedad civil las asociaciones de pacientes en la reglamentación de la ley esa participación se logró a través de lo que nosotros llamamos en este momento la mesa de enfermedades huérfanas del Ministerio de Salud, donde se viene avanzando en diversos aspectos de la reglamentación. Adicionalmente a esto, se ha venido logrando hacer presencia en mesas mucho más, digamos, dinámicas, menos de formulación de políticas, sino más de el día a día con los pacientes de huérfanas. Y tal vez el hecho más notable, es la recientemente expedida ley estatutaria en Colombia donde como le escuchaba esta mañana a alguno de los participantes la salud se declara por ley como un derecho en esa norma hay dos particularidades que se lograron para los pacientes de enfermedad de huérfanas. una, ser sujetos de especial protección y dos, que las exclusiones que se van a aplicar a otras patologías, no se van a aplicar a los pacientes con enfermedad de Va Vale decir que el Estado colombiano hizo el compromiso de asumir la totalidad de los tratamientos de los pacientes con enfermedad de weapons. Me van a decir ustedes y entonces que están en el mundo feliz. Estamos en el mundo feliz en teoría. Tenemos las normas, tenemos las herramientas legales para hacerlas valer, pero necesitamos que cada paciente que tenga una enfermedad huérfana pueda acudir a las distintas instituciones, a los distintos profesionales y tener un tratamiento, eso es lo que necesitamos. Ahora nuestra tarea es, es esa, es lograr tener protocolos y tener modelos de atención para los pacientes. Estamos trabajando una metodología con la cual podamos hacer agrupaciones para lograr esos modelos de atención, que no se atienda como cada quien quiera, sino como debe ser atendido el paciente. Muchísimas gracias. Me hiciste recordar hace un tiempo...